Bueno, aquí estoy en la calle En la vía principal Y aquí tengo un motor de radiofrecuencia, ¿vale? LF E M -F. Curiosamente, pues el teléfono lo tiene en modo, en modo avión Pero aquí salta una cobertura bastante interesante ¿no? De intensidad de radiofrecuencia. A ver bueno, me saca sacar el teléfono no ha subido Quizás sean mis manos No lo sé Pero yo la alejo de mis manos Y se mantiene, ¿vale? Se mantiene Ahora lo que voy a hacer es pues, colocármelo en la cabeza Uy, pita Oye, si un teléfono tengo cobertura, más que un router Voy como pita no lo veis a tope. No para. No voy a distanciar. ¿Veis cómo baja? Curiosamente he salido al exterior, a la calle, a un mandado. Y he empezado a notar un dolor de cabeza, un mal estado. Curiosamente, ¿vale? En mi casa yo esta cobertura no la doy, ¿vale? En mi casa esta cobertura no la doy. Y como dije en el anterior vídeo. Es decir que en mi tasa eh, doy cero patatero a nivel de cobertura. Y aquí voy a hacer eh, la comprobación, ¿vale? Ahora mismo marca cero, cero, cero. Esto es totalmente normal, inocuo. ¿Lo veis? Nada. Cero. En cambio, cuando uno sale al exterior, en mi caso, en mi cabeza, todo como se una antena, atrae a estas eh, ondas... De electromagnética de, y de radiofrecuencia sobre todo principalmente y no es normal obviamente y aparte cualquier que sea una analítica de metales pesados en Israel le va a salir con las nubes es un metal pesado nosotros base tecnológicos tantas tecnologías inalámbricas potentes y rápidas para qué para enfermarnos porque eso parece si dudáis? bueno otra medida más lo veis Para esto, nuestro cuerpo debe de estar actuando como una antena Como un repetidor No será que respiramos muchos metales pesados, Que eh? nos echan de, de los cielos esos avioncitos Pues bueno, ya aquí estoy en la mar. Voy a hacer una panorámica o... Un plano general ¿Vale? Me estoy mojando los pies, y estoy en el agua. Y bueno, en este escenario me voy a hacer yo una medición de radiofrecuencia. Vamos a ver si hay una diferencia entre estar eh, dentro de la ciudad a la de estar aquí en la orilla del mar. Me acerco en el ratito este, un medidor, y ya se está viendo que el pico ha subido. Si me voy moviendo, en cierto momento, pues topita, suben los picos mayores Pero me voy a quedar quieto, ¿vale? ¿Lo veis? No que Y mi conste que este teléfono está en modo avión ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer, ¿eh? acercar este medidor al teléfono para que se vea que este teléfono pues no da ningún tipo de, de radiofrecuencia, o sea ninguna intensidad, vale. voy, a. voy a acercar, vale, alejo, lo veis, lo habéis visto, no, no ha subido en ningún momento, así que no se puede decir que ha sido el teléfono, si hace cosa para que ¿sí me digo, Mirad cómo sube esa intensidad, esa cobertura. ¿Os parece esto normal? Ya lo habéis visto, ¿no? La pasión más es algo sanísimo porque te descarga de, de la onda electromagnética, ¿no? de, la, de la electricidad que uno acumula pues, de, de la ciudad, ¿no? En un ambiente descarga, pues de, de electricidad y de onda electromagnética. Ahora resulta que no, que si te vas a la playa a andar y te mojan los pies, también estás siendo señal. Yo no sé si tienes que ver desde que pusieron el 5G. Yo puedo estar andando, como te me digo, que la cobertura no sube ni baja, se mantiene en cero. O sea, totalmente inocuo pues, para la salud humana. ¿Eh? No hay nada alarmante ahora mismo. Yo he quedado ahí en la playa. Si se verá muy bien, es de noche y no hay linterna ni nada. ¿Eh? Pero, o sea, antes se ve, en la eh, Y esto sigue, pues, mientras no lo acerque mi cabeza, bueno, me voy a acercar yo, no sé, al pecho por ejemplo. Al pecho por ejemplo. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? Sube, pero de manera insignificante. Pero si ahora es un acerco a la cabeza, pasa lo que pasa. Claro, aquí es la cabeza tiene un cerebro, y ahí está con nuestra, sí, nuestra computadora, lo que, lo que somos y sentimos, y. próximamente. Y es donde más neurotóxicos se acumulan metales pesados, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con la acumulación de metales pesados. Porque estamos respirando, estamos bebiendo y comiendo metales pesados porque está, eh, es el ambiente cargado de metales pesados por todas partes, ¿vale? Y no han parado de cargarlo durante años y años. Que diga que no, se que sea una analítica, ¿eh? que no es gratis, que hay que pagarla, que no lo no paga la ciudad social, que por algo será, y verá como a cualquiera le sale unos niveles. Eh, que no son normales, que están fuera de la, de la norma, de la normalidad ¿Lo veis? Da igual, da igual que está en la playa Pero bueno, ya he dicho que aquí estoy en la ciudad Que estoy en la cerca de, de torres de, de telefonía móvil De antenas Del TNT, Del 5G Estamos rodeados de de señales invisibles, aparentemente invisibles, pero que los perjudica seriamente la salud, ¿vale? Tanto como corto a largo plazo, sobre todo a largo plazo. A corto plazo, bueno, la gente no hace mucho caso, lo que intentan paliar con medicamentos, ¿no? Con antiinflamatorios y con todo ese tipo de, de cuestiones.